Eh, dicho eso, eh, bueno, quería darles la bienvenida a, a todos, a todas, eh, a, esta, a esta charla en el marco de la semana del, de la descripción de las imágenes. Una semana impulsada eh, por la Fundación Wikimedia, por el equipo GLAM. Que están acá, son Fiona y Giovanna, y de, de, y de, de la Fundación Wikimedia. Es una semana que es, se hace por primera vez, así que estamos, como que somos medio pioneros <ríe> en estas conversaciones que se están dando, de las cuales hay, hay algunas más teóricas, hay algunas más prácticas, y bueno, la realidad es que hoy tenemos como una experiencia, más una herramienta que nos va a permitir aplicar esos dos conocimientos que, que estamos aprendiendo en cada una de las charlas. Eh, les cuento también... Que hay una interpretación en inglés ¿sí? por este, Eduardo, que le agradecemos enormemente. Um, le agradecemos enormemente por, por, por, por el martes, que fue excelente su, su traducción, así como seguramente la será hoy, <ríe> no tenemos dudas. Y para acceder a esa traducción, debe venir a, al globito que dice interpretación y apretar el canal inglés. Um, if There is English people hearing me. <laughs> you have to go to the interpretation button and press it and uh, select English. So you can hear um, Eduardo's interpretation. Um, so, digo, <laughs> bueno. Entonces vamos a, um, a, a comenzar. Bien. Ah, no, perdón. No, voy a... Eh, parar esto. Necesitaría, sí, que quizás Giovanna o Fiona, que ya son co-hosts, ahí están, creo que ustedes pueden grabar en inglés la translation, porque en mi caso, si no, creo que se va a escuchar en español. Y sí, si sí, sí, sí, lo pueden hacer, genial. Y sí, me parece que en mi caso, si sí, no, bueno, se va a escuchar en español. Este. Bueno, hoy eh, tenemos a, como invitada a Yaybili <ríe> Tenemos como invitada a Jaigili Zamora Aray, que es una Jay para los amigos. <ríe> Digo para los amigos porque con Wikimedia de Argentina ya estamos trabajando hace, hace un año y medio, dos años, próximo. no, sí, un año y medio, digamos, eh, así como en medio de, de, de la pandemia. Jaigili eh, trabaja en el Centro de Documentación Indígena, no Lamentuet. Eh, en Chaco, en la provincia de Chaco, en Resistencia, Ciudad de Resistencia, en Argentina. Y bueno, es como nuestra primera experiencia con, eh, ya sea con, con ella, que, que es una comunidad indígena, eh, ella nos va a contar un poco más, y también nuestra primera experiencia con un, con un espacio eh, que, que, que trabaja con materiales relacionados a... ¿no? A, a, a estos pueblos indígenas de, de Chaco. Entonces, bueno, seguimos todo el tiempo aprendiendo de ella, y hoy nos va a venir a, a también, a contar sus experiencias en cuanto a la descripción de imágenes que tienen que ver con eh, su cultura. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros, que no somos de esa cultura, eh, tratar de acercarnos a descripciones eh, que tengan que ver con su cultura, y cuáles son esas maneras que, que desde su perspectiva eh, deberíamos adoptar, ¿no? Creo que resumí tu charla un poco, no, no, no dije, no es spoiler, no se no preocupe. Así que, bueno, Shai, eh, bienvenida y también dejo que, que, que te presentes, eh, de nuevo, bueno, gracias a, a vos por participar, gracias a la Fundación por, por abrir este espacio de, de charlas para que podamos... Eh, Nada, hablar un poco de, de nuestro contexto también, ¿no? latinoamericano y en especial argentino. Eh, y, bueno, gracias a la interpretación, de Eduardo, y a todos ustedes por haberse conectado. Que todo tuyo, Shai. Bien. Comenzaré presentándome de nuevo. Soy Shaileli Zamora, ¿verdad? soy parte de dos pueblos, eh, el pueblo huichí Argentina, y del pueblo Cariña de Venezuela. Entonces, eh, tengo dos pueblos representados. Actualmente, como mencionó Angie, yo trabajo en el Centro de Documentación Indígena, que es del Chaco. Ya lo estoy compartiendo. <ríe> y como dijo Angie, es el, se llaman Noslametwet que en Uchi sería como el lugar de nuestra palabra. Entonces, creamos el Centro de Documentación Indígena con esa idea. ¿no? Tener un espacio en donde poder contar las cosas desde nuestra perspectiva. ¿no? Y en, en esto entran muchas eh, cuestiones relacionadas con la fotografía, con los documentos, con los archivos, con los libros que tienen que ver con la temática de, de los indígenas. Este, como una pequeña aclaración, eh, bueno, soy bibliotecaria, recibida de la Universidad Nacional del Nordeste, soy diplomada en pueblos indígenas e interculturalidad y he hecho numerosos cursos de, relacionados con interculturalidad, con pueblos indígenas, con archivos, gestión de, de colecciones y varias cosas relacionadas con, con este tema. Entonces, eh, en lo fundamental es que voy a hablar desde la perspectiva que tengo desde mis pueblos, ¿no? tanto el Guichi como el cariño. y un poco la experiencia que tenemos con el pueblo Com, que es la comunidad como más cercana a esta zona. El pueblo Com es otro pueblo que está asentado en, en Chaco, en varias provincias, pero principalmente en Chaco. Entonces, eh, denominamos esta charla Comí, que confería a nosotros experiencias de comunidades indígenas en la descripción de las fotografías. ¿no? Estas fotografías que ven, eh, que espero que vean, que se haya compartido bien, eh, son de la colección Sugasti, que es una de las colecciones que subimos, que pudimos subir, que fue, fueron aprobadas. Para estar dentro del, del conjunto de Wikimedia. Y otra de las colecciones no se pudo subir. Pero eso, hablará antes. <ríe> eh, como verán, las fotografías son bastante antiguas. Son de 1900 eh, hasta 1900, 1950 y algo, aproximadamente hasta 1970. Son cerca de 300 fotografías que tienen que ver con eh, los pueblos de tres provincias: ¿no? Chaco, Formosa y Salta. Llega hasta esa zona. Eh, bueno, y registra mucho de lo que es la, la cultura y el proceso de evangelización, porque esto fue llevado a cabo por el grupo menonita. Entonces, eh, en su proceso de, de enseñanza, ellos fueron registrando algunas empresas. Entonces, hablemos sobre las imágenes. Como ustedes saben, eh, hay muchas personas, investigadores, que hablan sobre las imágenes y eh, analizan ¿no? desde distintas posturas qué son las imágenes y cómo eh, se utilizan. Entonces, una de ellas es como una estrategia de registro y de documentación visual de las investigaciones que están realizando. Este, esta parte ha sido basada en un estudio que hizo la doctora Giordano, Mariana Jordano y Alvarado. Y el documento se llama Imágenes de Indígenas con Pasaporte Abierto del Gran Chaco a Tierra del Fuego. Entonces... Ellos primero explican ¿no? acerca de qué es una estrategia de registro y de documentación visual y que a partir de ello se construyen identidades. No es, no es como que se, solo se registra qué es lo que se ha visto, sino también se hace con una intención. Se construye una identidad para cada uno de los pueblos que se está registrando, con el cual se está fotografiando. ¿no? Y a través de eso se van transmitiendo imaginario. Se van transmitiendo ideas de cómo son los pueblos o de cómo eran los pueblos. Entonces, eh, en mucha de la documentación fotográfica se utiliza de base para todas las investigaciones. ¿no? Entonces, eh, el registro, la descripción que se hacen de estas imágenes tiene que ser en lo más correcta posible. ¿no? Entonces, eh, a través de estas imágenes también se, eh, en esta construcción de imaginarios y de transmisión de identidades, también se van determinando características visuales que se determinan ¿no? para organizar eh, como referencia. Mencionaba anteriormente, en, en base a estas fotografías que se van registrando y se va diciendo eh, Así, así son, así eran. ¿no? Y también se utiliza como una rememorización. Porque se va reviendo el pasado. ¿no? Entonces, a través de esas fotografías que son como un recorte del tiempo, se va eh, rememorizando y se va readecuando la historia a través de esas imágenes. Y también que como son un recorte mismo de un tiempo, es un recuerdo que está establecido ¿no? sobre el otro. El otro era así en ese tiempo. Entonces, como eh, so pueden ver en la fotografía, eh, están dos señoras, son dos señoras con, eh, que están trabajando el, te el tejido en telar. Y este, no se puede ver bien el detalle, pero podría ser eh, que eso sea algodón, que estén tejiendo algodón. Entonces, eh, hay muchas otras interpretaciones que se pueden hacer sobre eh, la ropa que están usando, eran en, en 1900, sobre las construcciones. Y desde cada um, profesión se, se fijan en, en distintos detalles, ¿no? Siempre, ¿cómo se realizan? Porque eh, el telar que se utilizaba, o sea, el tejido antiguo, eh, no era cuadrado, <risa> sino que era eh, con, es como una pequeña tira de, con, con un palo. Y de ahí fundaban eh, los hilos y se iba tejiendo así en el, en el aire entonces esto ya es como una innovación dentro de, del tejido y esta es otra de las fotografías, también se puede analizar pero ahí la frase es que la fotografía te roba el alma ¿no? y esto es como una cuestión de en los distintos, con los distintos miembros de los pueblos ya de mayores de 60 años. Ellos siempre hablan de esto, ¿no? de que la fotografía te y este hablan, Y ¿no? hablan acerca de, del, del miedo que tenían los abuelos de que los fotografían, que no sabían qué era esa máquina y, y qué se iba a utilizar, ¿no? Y este, de esos registros, en, a la persona no le mostraban el registro, ¿no? que era lo que quedaba de, de, de tomar la fotografía, ni para qué se lo iba a usar. Entonces, era un instrumento en el cual se llevaba una parte de la persona. Entonces, en, Hablando específicamente sobre la descripción. este es, es, sigue siendo igual de, de Jordán y de Alvarado. Y sobre cómo se usa y se construye la, la imagen de los distintos pueblos. Pueden fijarse que en la primera foto son muy similares. La C y la B. Y este se las mostré a mi, a mi padre y entonces me hizo, son las mismas fotos son idénticas bueno pero una uh, describe uh, en la descripción aparece como caciques tobas y la segunda aparece como cacique Cucú de los indios lengua los, los, aunque los tobas en ese tiempo denominados tobas Ahora auto reconocen como com. Son del Chaco. Y los indios lengua también son del Chaco, pero del Chaco hacia Paraguay. Y los com son más para este lado, hacia Argentina. Entonces podemos ver que o se movieron del lugar o hubo una <risa> mala descripción en, en la fotografía. Entonces... Eh, otra de, de las cuestiones ¿no? y que se resalta dentro del trabajo con pueblos indígenas y la descripción de las fotografías es que es absolutamente necesario que estén miembros de los pueblos indígenas en la medida de lo posible, ¿no? porque hay muchos pueblos que han desaparecido, pero si se tiene alguna conexión con la comunidad, es importante que puedan participar de la descripción. ¿no? Entonces... Eh, si se fijan en las fechas que están que está resaltado en amarillo en la descripción, dice el primero es de 1905 y el otro es de 1900. En Chaco, en esa época, eh, ya había, eh, ya hacia el 1700, se habían, eh, habían construido ciudades. Entonces, en gran parte de, de, de, de la zona que corresponde al pueblo Com que había sido como civilizado. Entonces, ya no usaban sus ropas eh, tradicionales. la no que utilizaban son la ropa que es para la zafra, estaban principalmente cerca de los ingenios azucareros. Entonces, eh, posiblemente este no sea de, de acá, de la zona argentina de Chaco, aunque ahí dice que, que sí, sino que sea más de la zona de, del Paraguay, que tardaron un poco más de tiempo en, en llegar a, a ese punto de, de perder la, la vestimenta. Y este, bueno, si después tienen tiempo y pueden leer el, el escrito, van a ver muchos ejemplos de esto. Es como una misma fotografía, es usada para describir distintos pueblos. Entonces, Solo si trabajas mucho en ello, te puedes dar cuenta, ah, pero, pero en esto creo que lo viste en otra parte y, y está usado para describir otro pueblo. Otro ¿no? Y eso tiene que ver con la construcción, con la identidad, porque hay que mostrar que los pueblos indígenas son de tal manera. Entonces, tiene que tener esta imagen. Si tienen alguna pregunta o consulta, me avisa. Yo un comentario nomás. Eh, mm. Cuando empezamos a trabajar con Shailili, empezamos a mirar uno, algunos artículos de, de, lo, de... Sobre todo, bueno, habíamos visto eh, los TOBAs, que además TOBAs... Ella me comentaba que, no, que es como una manera un poco despectiva de referirse a, a esa comunidad y que debería ser eh, los HOM, ¿no? Los COM. Y creo que en ese mismo artículo... En, en español por lo menos, habíamos notado que había una imagen, una, una fotografía, que Jailili la miró enseguida y dijo, esto no tiene nada que ver. <risa> Digamos, eh, este, este, estas conversaciones creo que está bueno empezar a, empezar a darlas porque empiezan a circular imágenes, así como circularon en libros, ¿no? también se reproduce obviamente todo ese, todo ese conocimiento en en internet, y uno de estos lugares en Wikipedia, como una enciclopedia abierta, colaborativa, con las mejores intenciones, pero que quizás hay personas que colaboran que tampoco saben tanto del tema, y entonces pueden cometer este tipo de, eh, de confusiones, ¿no? Eh, con lo cual, nada, está bueno empezar a atender así estos, estos, estos lazos <ríe> con diferentes eh, personas, con diferentes instituciones, que, que se conecten también con el territorio, que sean ellas mismas personas de, de la comunidad, para, para empezar a, a, que, a que la información sea eh, más, más adecuada, más eh, representativa ¿no? de estas identidades, y que, y que después no nos pase lo que nos pasa siempre, ¿no? que ya venimos con eh, manuales escolares que siguen reproduciendo ciertos imaginarios, y que después... Si a mí Yailini me pregunta algo de su propia cultura, yo no, no voy a saber qué responderle, más allá de que últimamente algo estuve aprendiendo. Pero, pero realmente es, es como impactante poder, es escucharlo de la otra parte, eh, y pensar también, ¿no? O sea, eh, si yo estuviese en ese lugar, pero estoy, estoy del lado eh, eh, más heteronormativo, y digamos, eh, hegemónico, y, y no me pasa, pero si me pasara... Eh, cómo me sentiría, ¿no?, ponerse también en el lugar de, de, la, de la otra persona y tratar de revertir esa situación, y, y esa situación para nosotros por lo menos es empezar a involucrarlos en estos procesos, y aunque, y aunque cueste, porque los territorios en Argentina son grandes, y falta conexión, ¿no?, a internet, y estamos lejos, por eso estoy en Buenos Aires, y Yalil está en Chaco, y probablemente en algún momento vamos a algún viaje, <risa> spoiler, spoiler, pero... Nada, poder, poder hacer este trabajo, poder hacer este trabajo juntas. Así que bueno, me acordaba de eso pues siempre me queda, me queda en la cabeza y, y me parece que está bueno para ilustrar esta situación, pero en Wikipedia. Eh, ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Buenas. Sí, con respecto a lo que estaban hablando ahí, a la localización, geolocalización, digamos, de estos grupos también, eh, en el pasado, viendo desde la antropología y de la arqueología, estos grupos eh, abarcan más amplias regiones geográficas, no solo es la Argentina como límite geográfico que conocemos ahora. Y en este sentido, estas indumentarias que representan estas esta fotografías, también eh, se amplían hacia el lado eh, paraguayo y el lado boliviano, el Chaco-Boliviano. Entonces hay que tener también mucho cuidado en la sencillez de decir que, como ahora los come están en Chaco, estas imágenes representan a ese grupo ahora actualmente localizado y focalizado ahí, pero en la historia, a lo largo de la historia de la investigación antro arqueológica, antropológica, nos están diciendo que no, que digamos hay grupos que se expanden a mayor área y que después sí han sido, digamos, eh, han ido ubicando espacios en donde se van localizando más puntualmente, pero sí hay que tener en cuenta también al momento de ver estas visualizaciones y cómo hacer esa lectura de esa fotografía en su tiempo, ¿no? Gracias. Perfecto. Por eso eh, les decía que acerca del 1900, en esta parte del Chaco específicamente, ya se había perdido el, esa vestimenta, o sea, el, el uso de esa vestimenta, ya no se usaba, que aparece registrado ahí como que fue en aproximadamente en esa fecha. Entonces sí podría ser Paraguay o podría ser Bolivia, ¿no? que, la zona que, que compete a todo el pueblo, que es parte del territorio. Eh, bueno, también eh, eh, en la fotografía y en el registro se utilizaban eh, ciertas poses, ciertas formas para eh, colocar a las personas. ¿no? Y este, eh, Muchas eran contradictorias al el, el tipo de, de vestimenta, como estábamos viendo, que se usaban. Entonces, eh, hay muchas fotografías ¿no? que de, de las mujeres y de las niñas específicamente con el torso descubierto. Eh, este, y, eh, y se utilizaba mucho para investigaciones médicas. ¿no? Eh, si ven la primera descripción de, de la primera fotografía, de la A, dice misión científica al cabo de Orno. Entonces, eh, esta fue una pequeña intervención. Si quieren ver cómo es la foto al completo, T tendrían que, que ver en, en, el, en el documento de imágenes de, de indígenas de Giordano eh, de cómo están todos. ¿no? Y cómo se usa el, eh, comparativamente como, como un objeto de estudio, no como una persona, sino como un objeto. Este... Y eh, hay varias eh, proyectos eh, desde los pueblos indígenas y este, otros pueblos, ¿no? que no solo han sido los indígenas, sino también los pueblos africanos y otros pueblos que han pasado por la colonización, que tienen este tipo de imagen, ¿no? que son en las mismas posturas, en, en, en las mismas posiciones, ¿no? Y que a través de estas imágenes y ciertas intervenciones, ellos buscan como devolverle la dignidad ¿no? respecto a la fotografía. Y ahora pasamos a las experiencias. En el, en el Centro de Documentación Indígena se comenzó a funcionar hace cinco años y una de las primeras eh, trabajos que hicimos fue el archivo de la memoria indígena. En donde, este, en conjunto con el archivo y con el instituto, con el archivo provincial e Histórico, y con el Instituto de Investigaciones de Sol Historia, que están todos radicados aquí en Resistencia, organizamos esta, esta apuesta, ¿no? esta muestra de, de fotografías y de documentos, que en, también relacionados con cierta fecha. Entonces, eh, aquí eh, los distintos miembros de distintos pueblos pudieron ver esta, estos documentos. En la mayoría de los casos, por primera vez, vieron estas fotografías y estos recortes de diario. Entonces pudieron analizar otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí eh, las señoras que son del barrio Toba, que es de aquí de, de Resistencia y que está eh, habitado principalmente por miembros del pueblo COM. Ellos dieron fotografías de, del barrio antes, de, en, cuando comenzaron los asentamientos. Entonces, eh, pudieron ubicar a muchas de las personas que estaban en las fotografías, fotografías que no tenían mucha descripción, que lo decían como mujeres en el barrio Toba. O eh, este, miembro del, del gobierno, o sea, gobernador, vicegobernador, o instituto de vivienda reunido miembros de, del pueblo común. Bueno, pueblo común, en Entonces, allí ellos pudieron identificar a las personas que estaban ahí reunidas, ¿no? Y en el marco de qué estaban reunidas. Este. Muchas de, de las descripciones eran eh, bien resumidas y algunas tenían como un recorte de diario pegado en la parte de atrás de la fotografía. Y que con el tiempo obviamente se fue deteriorando, entonces no quedaba mucha información acerca de qué, qué era lo que era, del marco, del contexto de la fotografía. Y este, también los registros de, de los recortes de los diarios, se pudieron ver nombres de, de, de personas que fueron dirigentes, muy importantes, y se, se pudieron establecer como otras conexiones con los miembros de, de los pueblos indígenas. Quizás ¿no? Es es, no los conocen, pero esta persona es Juan Chico, ¿sí se pueden ver mi cartón. Y él fue el que llevó adelante, junto con otros investigadores, el proceso de Napalpí. En uno de los diarios aparecía su, su apellido, de uno de, de esos ancestros que había sido un dirigente y que había llevado adelante el, de la lucha por la demarcación de las tierras. Eh, bueno, con una muestra que, que llevó a otro... Otra experiencia, que fue la colaboración mismo con el archivo histórico. De la Porque a raíz de que se fueron buscando estas fotografías que tenían que ver con los pueblos indígenas y eh, se necesitaba la descripción de las fotografías y lo que tenía registrado el archivo es, era poco insuficiente. Entonces, empecé a colaborar con distintos miembros del, del pueblo, con que habitan en, en el barrio Tobacco. Entonces, en varios encuentros fueron yendo al archivo histórico para realizar estas descripciones, ¿no? trabajando en conjunto con el personal del archivo histórico y se fue haciendo todo el relevamiento, ¿no? Tuvo todas las precauciones, el uso de guantes <ríe> y el, el tener cuidado a la hora de, del uso de, de las fotografía, ¿no? No. Bueno, no sé si se ha conectado Raúl, pero... Eh. Ah, Raúl. Yo pensé que era Emilio. Oh. <risa> ah, Raúl, a ver si está por ahí. Hay un usuario que no tiene nombre, pero no sé si será él. No, Raúl, si estás, por favor. <ríe> pero bueno, si no, seguimos. Este, bueno, este en especial es el proceso de Nampulpín, que en realidad fueron como varias sesiones que se realizaron en conjunto con los pueblos indígenas. Uh -huh. Fue llevado adelante en principio por Juan Chico y luego se fue organizando a través de la, de la fundación Napaalbin, hay varios investigadores y varios miembros de las pueblos indígenas también que, que trabajaron en ello. Y este eh, fue en base eh, a un, una solicitud. Eh, Juan Chico, eh, que es historiador, él fue al instituto y solicitó revisar los, los materiales ¿no? que había sobre pueblos indígenas, especialmente de su pueblo, que es el pueblo Com. Entonces, le fueron facilitando, después de cierto proceso, algunos de esos materiales. ¿no? Y él, eh, como parte de su historia, por donde nació, que es en, cerca de la colonia aborigen, que es Alpín, eh, se realizó una masacre a los pueblos Com y Vilela, que estaban trabajando, y ahí no recuerdo si, si era un ingenio o solo un. Yo creo que también era una reducción. Entonces los distintos pueblos iban así a, a trabajar en parte porque era un, un lugar donde podían conseguir trabajo y les permitían asentarse ¿no? ya en ese tiempo que es 1920 aproximadamente eh, estaban siendo muy perseguidos dentro de todo el territorio entonces eh, parte de su inquietud era saber un poco más acerca de de esa narración ¿no? acerca de la masacre. Y este, uno de los relatos que él resaltaba era sobre el que varios de los ancianos hablaban sobre un avión y eso no figuraba dentro de los registros, de, <coughs> dentro de los registros militares ni de los eh, diarios de la época. Y en, en, ese, en esa investigación que hizo en conjunto con Jordano con, con mismo, se vio esto, que apareció esta fotografía, ¿no? que en, en realidad no, está en, no estaba en el IGI, sino que era parte de, de distintas colecciones. ¿no? Eh, o sea, los originales están en, en otro lugar. Entonces, este fue importante, el hecho de que aparece el avión, que solo estaba dentro de los relatos de, de los miembros del pueblo común Y dentro de, de la narrativa histórica se negaba la existencia de esta. avión. Entonces, lo, lo fundamental ¿no? de, de este registro. Bueno, en, en Chaco, en, en estos últimos meses, se llevó a cabo el, el juicio, que fue un juicio por jurado, el primero, en, en Chaco por lo menos, que fue también traducido en los distintos idiomas, en Com y en, en mocoy. Y hace poco dieron el, el veredicto, ¿no? después de, de escuchar los testimonios, tanto de, de los miembros del, de los distintos pueblos como de los investigadores. Entonces, si, pueden, si quieren informarse un poco más, pueden verlo, en, está el registro de los juicios en YouTube. Bien. entonces, un poco para finalizar y, y, y llegar a, a consensos. Eh, lo importante es poder consultar con los pueblos indígenas que están siendo representados ahí, ¿no? que están siendo representados en la fotografía y consultar cómo quieren ser representados también, ¿no? cómo quieren ser, aparecer en el registro. Cómo quieran aparecer eh, en esas fotografías o en esa muestra puede ser recorrido o la guía que están haciendo dentro de, de las colecciones. ¿no? Entonces, eh, si se tienen, no, porque algunas de las, de las colecciones solo dicen pueblo indígena de tal zona o pueblo indígena nada más. Entonces, eh, ir trabajando en, en, en la descripción desde ahí, no, partiendo qué pueblo es. Y una vez que se tiene cierta seguridad de que, cuál es el pueblo representado, tratar de comunicarse con la comunidad y trabajar en conjunto. ¿no? Está establecido en las distintas normativas de los distintos países, pero a nivel internacional está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la consulta previa, libre e informada con los pueblos. Y la otra es que se trata de, de, de una reparación histórica para ¿no? los son... Y que no es una, una concesión, ¿no? sino el derecho. Los y eh, especialmente este trabajo con documentación y con fotografía. Está más detallado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la UNESCO del 2007. Y bueno, remarcando los, los dos puntos anteriores, se trata de una corporación ¿no? intercultural para el trabajo. Trabajo con los pueblos indígenas. Gracias. Gracias. Siempre, siempre es muy emocionante escucharte y, y nada, muchas gracias Shale, por todo lo que nos, nos enseñas. Eh, esto ya es una cooperación intercultural enorme, así que es un montón tu gran granito de arena en todo esto. Eh, bueno, ahora... Eh, la idea es mostrarles un poco, por un lado, las. voy a compartir la pantalla, a ver... Bueno, primero voy acá. Eh, lo primero que, que les quería mostrar era esta, una de las categorías de fotos que habíamos podido cargar en Wikimedia Commons, y ya lo señalaba bien esto de las que se pudieron cargar, ¿no? porque como acá varios saben, eh, los que venimos, los que vienen eh, trabajando con nosotros en talleres y en encuentros sobre, sobre los proyectos Wikimedia, eh, si bien los proyectos son abiertos, son colaborativos, justamente eh, que sean así, por lo menos para lo que son eh, imágenes y documentos, es necesario que los mismos puedan, eh, puedan estar libres de derechos de autor. Entonces, eh, habían fotografías muy recientes, eh, por ejemplo, del, del coro el, el Chela Lapi, lo seguro, no sé si lo digo bien. Pero... <risa> y, eh, y esas fotografías en su momento las cargamos, pero eh, no podíamos, como, bueno no podíamos acreditar muy bien el tema de la autoría, el tema de las fechas, y entonces no pudieron permanecer en la enciclopedia, lo cual también nos abrió a nosotros ¿no? un debate interno de, a ver, si son... Eh, si, si, digamos, la, las fotografías este, son parte del Centro de Documentación Indígena, y había mandado un permiso, y aún así no fue posible... Bueno, nos quedamos como con las ganas, digamos. Entonces eh, encontramos otro, otro fondo de fotografías de Esteban Zugasti, eh, que Ahí ya y vos querés hablar un poquitito de eso. Eh, no cargamos el total, de to, o sea, todas las fotografías que habían de él, o sí. No, el, el total son cerca de, de 1.200 fotografías. Solo cargamos las que nos permite que queden en dominio público. Claro, el tema de las, las fechas, porque en nuestro caso, creo que nuestro límite con las fotografías, según la, la ley argentina, más la ley estadounidense, más los tratados internacionales, son eh, fotos que tienen que haber entrado al dominio público antes de 1976, algo así. Entonces, eh, 19, sí. entonces, bueno, son fotografías que en este caso son de 19, desde 1945 más o menos, no, hasta, bueno. 1970, 1975, ahí como medio en el límite. Así que habiendo encontrado estas, estas fotografías, eh, Yailili trabajó con, con, con su equipo, eh, sobre todo con Emilio, creo, ¿no? Y también lo conocemos a Emilio, pero por el previo, o sea, no, nosotros venimos trabajando en algunos talleres para editar Wikipedia, de hecho vamos a, a ver vamos a mostrarles el Centro de Documentación Indígena tiene su artículo, este, con un poco sobre su historia, sobre sus actividades, sobre las colecciones, lo cual es súper importante porque eh, es una forma de visibilizar un montón el trabajo que, que están haciendo los equipos, y un montón de referencias también, <risa> que al principio nos parecía que iba a ser imposible encontrar, y de repente era cuestión de buscar, ¿no? En muchas otras ocasiones, un montón, un montón de otros conocimientos eh, relacionados a, a los pueblos indígenas no los podemos documentar de forma escrita, no están documentados de forma escrita. Entonces, eh, otro debate que se abre, ¿no? También habrá eh, que estamos en, en la semana, de, en el mes también de One OneRef, One Ref, que es un bibliotecario, una referencia ¿qué pasa con, con, con, con los conocimientos de los pueblos indígenas que no están documentados en papel. Oh, y habría otro punto que no vamos a tratar ahora. En cuanto a las fotografías, bueno, como pueden ver, son, son escenas eh, en distintas localidades. Las, bueno, o sea, a ver, Jai, vos querés decir algo también. No quiero hablar por algo que no es mío, pero brevemente. Eh, sí, eh, bueno, como mencionaba en el principio, es como del, del proceso de evangelización. Entonces, muchas son fotografías grupales, eh, de bautismo, leyendo la Biblia. Eh, sí. en, en, en, celebrando el culto, dicen acá, no sé cuál sería el, el término. Pero sí. Hacen como lectura general y de las iglesias también, de construcción de las iglesias. ¿no? Hay varios espacios así. Y como una, una cuestión característica, es el, el pañuelo blanco de, de, de las mujeres, ¿no? Que es, eso es, marca como un, una cierta pertenencia a la iglesia. Ah, mira, no sabía eso. Hay muchas fotos de, de construcción de viviendas también, ¿no? Era como un proceso, venía todo junto. Sí, sí, sí. La construcción de, de una iglesia, especialmente. Eh, que era como el, para el, el centro del pueblo de, de la comunidad y bueno también se construyen alrededor de otras casas y eso Qué el, el, foto ¿no? <risa> muy <artística>. eh, también <risa> mucho lo que tiene de interesante esta colección o sea este es, es como un es, estos años como son un poco más concentrados en lo que es la labor de la de la iglesia pero en los años siguientes tiene mucho del de, del retrato de, de las vidas de las personas, ¿no? Entonces, tienen uh -huh. como haciendo artesanías, eh, sí, uh -huh. especialmente haciendo artesanías, construyendo, eh, uh -huh, parte de construyendo. las costumbres, ¿no? Retratando las costumbres de, de los pueblos. Ay, yo había visto, pero ahora no encuentro. Eh, pero bueno, sobre, la, sobre las... Eh, las fotografías estaban todas eh, inventariadas, ¿no? En el archivo. Eso, sí. Uh -huh. Y vos cuando las cargaste, respetaste los nombres que, que estaban en... Eh, como en su versión de papel, digamos, o... eh, No, ya estaban ah. con, con cierta descripción. Ya tenían... Eh, en realidad estaban con, con su registro del año, aproximadamente, uh -huh. y este con otra descripción de, de, las, de las letras, ¿no? Yo ¿Sé tengo algunas. Aparece uh -huh. específicamente el, el año. Claro. Pero las mayorías están organizadas por fecha y por A, B, C, D. Bueno, acá muestro un poquito para quienes no, no conocen Wikimedia Commons. Eh, bueno, justo agarré una eh, alguna de las lenguas, que <risas> no sé muy bien qué querrá decir, Ay, pero... Um, a ver, bueno... En la fecha, eh, como decía ya, y hemos puesto... Bueno, han puesto ellas, porque esto, La verdad es que un trabajo, como decíamos, Emilio y Yairi del Archivo, del vale, Centro de Documentación, estuvieron haciendo este trabajo. Eh, acá podemos ver la fecha el source, que es la fuente. Si esto, si, si eh, tendríamos que, que crear, ¿no? Wikidata, el, el, el centro de documentación indígena y lo podríamos limpiar también acá. Esto está bueno, es interesante poder hacerlo. Y si el autor, también lo podríamos crear en Wikidata y, y, y bueno, eso permitiría ciertas conexiones, ¿no? Que si, por ejemplo, el día de mañana decimos, bueno, quiero ver todas las fotografías eh, cargadas sacadas por Esteban Sugasti en todo el mundo, ¿no? o en todo el territorio argentino, eh, Bolivia, digamos, eh, a ver eh, cuáles son, si esto estuviese eh, linkeado, lo podríamos ver. Después, como decíamos con y es súper importante, en Wikimedia Commons, el tema de, de la licencia, de poder dejar eh, bien claro cuáles son los, per los permisos, eh, y más bien los, los, los permisos las obligaciones que caducaron, ¿sabes? que vendrían a ser las relacionadas con, con la comercialización de, de esa fotografía, por eso está en dominio público. Bueno, después hay algunos datos eh, más técnicos de las cámaras, o, o el escáner, y demás. Y bueno, lo que les quería mostrar eh, es una herramienta que es la ISA, de ISA Tool. Bueno, acá lo dice una herramienta multilingüe eh, orientada a dispositivos móviles que facilita a los usuarios la adición de microcontribuciones en la forma de data estructurada, que pueden ser restricciones, leyendas, etiquetas. Esto es, la, la data estructurada es esta eh, fusión, digamos, entre Wikimedia Commons y Wikidata. Yo mm, lo explico así, ¿no? Pero que permite que, que las fotografías también estén, eh, tengan eh, datos... ¿Cómo se dice? Que, que se puedan eh, organizar más universalmente. Eh, y entonces lo, lo interesante es bueno, que una de las, eh, uno de los postulados de esta semana de la descripción de imágenes tenía que ver con bueno, hacer más visibles, no solamente eh, representar mejor eh, lo que hay en las imágenes, y por eso también dijimos, bueno, vamos a tener esta charla con Jai, sino también que estas puedan ser más fácilmente encontradas en ese ecosistema wiki. Y para que eso ocurra, eh, este tipo de herramientas está bueno porque suma, suma información que luego se puede conectar, y como les decíamos antes, se pueden hacer búsquedas transversales que empiezan a arrojar eh, eh, resultados que quizás de otra manera no, nos costaría mucho más encontrar. ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es cambiarlo y ponerlo... Ah, no, está en español. Hay algunas cosas en español e inglés. Voy a buscar mi... Hay un montón de campañas. Si les llamamos campañas, simplemente son, es una manera de decirles son acciones que empiezan y que terminan en algún momento, tienen imágenes participantes, eh, la cantidad de contribuciones que se hicieron. Y vamos a buscar la que armamos hoy. que es escribiendo imágenes de la colección Subasti. No, no es que la hayamos pensado para, para hacerla en este momento, pero, lo, pero pensamos que es una buena herramienta, también para usar eh, hacia, digamos, así como, como, como Jai mostraba ese proceso con, con, con todas las personas reunidas en, en el archivo, sobre una gran mesa, eh, colaborando con fotos y con documentos, también se podría pensar esa versión, pero virtual, ¿no? Entonces, también con personas de las comunidades, quizás, me comentaba también ya, que están los terciarios interculturales, hay un montón de, bueno, las universidades, el programa Pueblos los indígenas, entonces, quizás también para fomentar esa participación de las personas en estas descripciones, una de estas herramientas posibles es la ISATU. Entonces le vamos a mostrar un poco cómo, cómo funciona. Bueno, está justificando una foto muy borrosa. A ver, a ver, lo más grande. Bueno, acá por ejemplo, lo que vamos a ver es que nos arroja una imagen, que nos, aparte, bueno, si hacemos, ponemos el cursor arriba, nos deja eh, hacer un poco de zoom. Igual, voy a pasar otra está un poco borrosa. Eh, bueno, lo que nosotros nos va a mostrar esto es una serie de, de digamos, en este caso hay dos campos, ¿no? uno es representa a, para nombrar los diferentes elementos que se pueden ver en la imagen o de los que, que están relacionados, también la imagen, y las leyendas. La leyenda vendría a ser brevemente una explicación de lo que se ve en esa imagen. Esto no es... No, es, eh, no está relacionado con Wikidata, que ya lo nombré varias veces, ahí para que ya hay también... Este, estuvimos explorando un poquito estos días. Sino que es eh, texto, este sí puede ser texto. El de arriba tiene que ver con ítems, lo que se llama ítems o elementos, que están en Wikidata, que es otro proyecto que es una base de datos, que es la que permite hacer todas estas búsquedas tan transversales. Entonces... A mí se me había ocurrido, quizás, vos decime, Jai, si tiene sentido, eh, acá nos hace algunas recomendaciones, ¿no? Por las que, por, porque debe relacionar algunas palabras claves que hemos puesto. Pero bueno, si te parece que pongamos alguna de estas... Eh, de estos eh, elementos para describir a qué representa esta foto, quizás podemos también poner... Creo que Pampa Aguará estaba, y por ahí es interesante poder poner la localización exacta, ¿no? En vez de Argentina. Así que lo podemos poner, si querés. ¿Va? Ahí, puse cualquier cosa. Ahí está. A ti te funciona, Yamina. Ah, ¿viste? ¡Qué raro! Qué raro. Bueno. Eh, yo tenía una, una duda ahí. Sí. ¿Si distingue entre mayúsculas y minúsculas? Eh. Bueno, no, parece que no. Porque yo ahí lo puse en minúscula y incluso lo puse sin tilde y me apareció la tilde. Así que, a ver que no. Y de acá, bueno, si sí hay alguno que querramos borrar también. El tema de Toba, nos me has comentado esto de que no sería lo indicado, pero al mismo tiempo creo que así. A ver, vamos a entrar a Wikidata. Así. Sí. Ah, aparece como una descripción, como que también conocida como POM. Sí. O sea que mientras esté de esa manera, quizás. Bueno. Que, por ahí habría que hacerlo al revés: ponerle POM People. Toba. <ríe> Ah, bueno, ¿querés que lo dejemos? O lo sacamos. Porque igual no se puede agregar con, ¿no? O sí. Creo que no, porque ya está dentro de, de todo. Dentro de a todo. Ah. ah, no, porque dice ciudad de ir Irán... No, lo toma como, si vos pones com, encuentra todo. Porque está puesto como un sinónimo, um, digamos. Bueno, sabes vamos qué a dejar... ¿Eh? ¿Qué cosas Ya sabes qué proponer. Para... Y lo tenemos Ay. que cambiar. Yeah. Eh, ¿lo tenemos que cambiar Bueno, lo vamos a, vamos a poner guardar para poder tener el ejemplo en este caso. Y bueno, ahí está guardando. Ya se guardó, pues. Bueno, acá tenemos otra, yo quiero buscar alguna con... Ah, mira, Acá por ejemplo podemos hacer una, eh, una bicicleta, Qué divertido. Podemos, podríamos poner que representa bicicletas, también, ¿no? Porque, digamos, esto es así, más visual. Vamos a poner bicicleta. Y... lengua 17, yo no sé si lo... Espera. No, ¿es legua 17 o la imagen es 17? Ah, legua. Ah, legua. Me parece que no nunca... está... Bueno, no está. Si quisiéramos que esté tip, pero no lo vamos a ver ahora, podríamos eh, crearlo en, en Wikidata. Vamos a poner. Porque aparece, por ejemplo, como distrito en no sé, Costa Rica, en Chile, Madrid, Perú, Cuba. Y nosotros, si detectamos que, que no existe para Argentina, lo podemos crear. Pero bueno. Acá, acá me está señalando que hay leyendas, me, me, me propone leyendas en inglés y en francés, porque las fotografías ya tienen su leyenda. Eh, ¿No? ¿Dónde está? En español. Ah, vos como leyenda pusiste la... Um, la descripción. La descripción. Que, tiene, que tenía original. Claro. Bueno, esa descripción, que yo creo que por, podría ir mejor, en realidad en descripción, tipo podríamos poner, no sé, enter, ¿no? Está mujeres en blanco frente a una casa, ponemos un enter y, y colocamos... Eh, este... Como sea de información de, de archivo. O sea, bueno, los <ríe> puntos. Como porque ahí, claro, si esto la idea es que sea una, una leyenda luego, sea, algo que, que después va a ayudar a encontrar las imágenes, eh, quizás como que queda muy técnico, ¿no? Como que si nadie va a buscar, no sé, 1952 barra, 58. <ríe> y va a encontrarle fotografías así tan fácilmente. Pero bueno, nada, está bueno porque con esto también uno va como aprendiendo y se va dando cuenta estas cosas. Así que, bueno, digamos, mostrarles simplemente que esta, esta, esta herramienta puede servir para, para empezar a identificar elementos que están en la foto, para poder eh, identificar lugares, identificar si hay algún personaje, digamos, eh, reconocido. Imaginemos que, bueno, no sé, hay algún personaje reconocido. Eh, podríamos también relacionarlo con. Representa a, este personaje, eh, mientras que esté creado en la página de Wikidata. Así que, bueno, básicamente es como... Es una de las tantas herramientas que lo que permiten es que haya más eh, visibilidad de las imágenes. Acá con el caso, ¿no? O construcción. Es <risa> sí ya <hay. risa> Puede ser fácil. A mí lo que me asombra es que a ti te funciona y a mí no. Yo puse caja y no me quiso agarrar. Por ahí, qué raro. Bueno, después lo probamos nosotros. ¿Lo estás haciendo al mismo tiempo? No, en, en, otra, ah. en otra fotografía. A ver. Bueno, hay como varias imágenes. Bueno, no Ay, qué lindo. Ahí hay unas guitarras también. No, bueno, guitarras. También podríamos poner, vieron que esto, a ver, es un almuerzo probablemente. Esto, como les digo, ¿no? Les decía, es, es, está buena la herramienta si vamos a estar describiendo imágenes relacionadas a los pueblos indígenas, de poder hacerlo con la comunidad. Obvio, no yo ahora esté con Yagili, que, que le esté como consultando todo, porque tampoco la idea es, es seguir reproduciendo lo que pasa, que es escribir y hablar como si uno eh, conociera la cultura. Pero hipotéticamente, vamos a decir, si esto fuese un, una escena de un almuerzo, no, nosotros podríamos decir, ¿no? representadas. Un almuerzo. Y lo podemos... No lo voy a guardar ahora porque no estoy segura, pero... Lo podemos poner, o... Quizás es una ceremonia, una festividad. Eh, cumpleaños, o no sé yo... Digamos, esas, esas cuestiones se pueden... Bueno... Decime. Como una celebración. Eh, claro, una celebración. Que alrededor del... Como es alrededor de la iglesia, uh -huh. seguramente tiene que ver con, con bautismo, con... La celebración del culto, como le dicen acá. Claro. Bueno, si tuviésemos alguna. Ah, acá mira, bautismo. Vamos a ver si lo podemos poner. Mira, ahí está. En una, en una foto como esta se puede poner bautismo. Eh, pues tenemos confirmado que esto es así. Y le podemos poner guardar. También esta, esta representa un, iba a decir un río, pero <risa> menos mal dice laguna, así que podemos poner también, representa una laguna, y seguimos sumando maneras de hacer visibles estas imágenes. Um, así que, bueno, yo ahora les paso... Les voy a pasar, digamos, la, el, ahora lo copio en el chat, esta herramienta, porque está buena, o sea, si vamos a pensar en, en armar este tipo de actividades con otras personas, eh, digo, no solamente, hab, ahora porque estamos hablando del tema de las comunidades indígenas, pero si lo pensamos con, no sé, puede ser, yo, yo que vengo del lado así de los museos, eh, una actividad con museos, con edu de educación, con chicos, con chicas que puedan... Eh, empezar a, o, o las escuelas, empezar a armar descripciones de, de algunas fotografías y identificar elementos. Eh, es una manera interesante de, de trabajarlo y que además, al ser abierto, al ser col colaborativo, realmente no necesita, o sea, solo necesita que iniciemos una cuenta en, en cualquiera de los proyectos, Wikipedia, Wikimedia Commons, eh, y después utilizarlo. Solo lo pienso como para las juventudes. Está bueno. <risa> Ahí veo que Sofía se está riendo. <risa> Pero bueno, vieron que vamos a la, la, la juventud. Nos vienen ganando, ya tienen todo tecnología Así que, nada. Está buena como herramienta. Pero bueno, llamado eh, de síntesis, eso, estas conversaciones tienen que ver con esto, empezar a hacer las imágenes más accesibles, empezar a, a, a, a facilitar procesos que las hagan más representativas. Eh, aprender a utilizar también estos software que, que, que son colaborativos, que son participativos, y que pueden eh, hacer más sencillas estos, estos procesos. Y, y bueno, estos procesos que llevan a que las imágenes sean más... Eh, que empiecen a circular más adecuadamente, con mayores contextos, con información de contexto, eh, que sean más encontrables, porque también Wikimedia Commons... Eh, tiene realmente, a ver, la última vez eran como más de 80 millones, ah, no sé, muchísimas, muchísimas, muchísimas imágenes y, y documentos, y, y a veces es, es un montón y es abrumador, y, y no estaría bueno que, que algo que es tan valioso como, como estas fotografías de esta colección, así como, como otras que seguramente hay en, en Wikimedia Commons, se pierdan Entonces para que no se pierdan, este tipo de herramientas sirve para, para colaborar en ese uso que bueno, estamos, llegamos con el horario, justo, mira. Eh, igual, si nos, quedamos, nos podemos quedar dos minutitos más, por si alguien tiene alguna pregunta relacionada a este tema. A ver, pues sí. Eh, sí, yo. Eh, buenos días a todos y todas. Hola. Felicitarla a Shiley por la excelente. Excelente exposición y bueno, poder compartir y, y ¿no es cierto?, visibilizar siglos ¿no? de, de invisibilidad a nivel visual, lógicamente, y de estos, estos errores y la falta de compromiso que hay detrás de esos errores. Y como decía Angie, también creo que nosotras, eh, nosotras miramos desde una cultura occidental, lógicamente, aunque trabajemos en el mundo de las imágenes, aunque seamos conscientes de esa invisibilidad. Pero seguimos marcados ¿no? nosotros, eh, nuestros como sujetos, y vemos desde, desde esa cultura, y creo que es sumamente importante eh, asumir la responsabilidad de consultar, ¿no? Con, dentro de esta reparación, ser parte y, y, y bueno eh, tomar contacto y, y ponerse, digamos, eh, eh, sí, digamos, as, eh, verlo de manera colectiva, ¿no? Y con quienes son los sujetos que propios y protagonistas de, de, esa, de ese proceso de invisibilidad. Y yo te pregunto, Shaili, si hay alguna, ¿hay alguna normativa, si bien hay normativas con respecto al presente y, y esto de, de fotografiar eh, y que tenga el consentimiento, ¿no? si no hay ninguna normativa con respecto al pasado, ¿no? estas imágenes que ya están realizadas que ya, y que bueno pueden cometer errores y, y eso de que de que seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? Si no hay nada con respecto a eso. Y después otra pregunta técnica era si eh, quien, el usuario que crea y sube las imágenes puede ampliar la información de la foto, contextualizar más, o si sí o si sí es por medio de, de wiki, de ISA campañas, que hay que, digamos, sumarle más, más datos. Eso nomás. Y muchas gracias por el espacio y por compartir y, y organizar. Estas, estas super, charlas súper interesantes e, e importantes. Gracias. Eh, ¿Querés contestar vos? O, bah, lo mío es súper cortito, porque es lo técnico. Lo técnico podés hacerlo sin la herramienta. La herramienta es como... Eh, que te facilita... Visualmente es como un poco más amigable, quizás, que entrar a Wikimedia Commons y ver toda esa información y tener que ir a editar... Porque ahí directamente te aparecen esos dos campos, por ejemplo. Pero también se puede hacer, se puede hacer en, en directamente desde Wikimedia Commons y también hay un montón de otras herramientas. De hecho, ahora, bueno, ahora mientras contesta Yalili, voy a buscar la página de este evento, de la imagen, semana, de la descripción de imágenes, porque ahí vas a encontrar que hay varias recomendaciones también, por si te interesa el tema y quieres seguir también investigando. Hubo varios otros la semana pasada. Eh, porque es como una semana de dos semanas, <ríe> eh, hubo otros eventos eh, más relacionados con las herramientas, así que ahora te lo busco y ya te lo paso. Y bueno, lo ves ahí, todo tuyo. <ríe> eh, aquí en Argentina, específicamente con, con, con esto de, de fondos y específicamente con relación a... En, en, a documentos y restos humanos <ríe> almacenados en museos hay una ley que, eh, que establece el proceso y cómo se lleva adelante pero espe especialmente tiene que ver con, con el acompañamiento de la comunidad y que la comunidad solicite la devolución por eso también es importante este, la descripción que se hace desde los museos y lo que hacen las, las personas mismas, el personal técnico de, dentro de la organización, de hacer visible eh, esta documentación, ¿no? Y con el, eh, la correcta descripción del, del pueblo al que pertenecen. Entonces, eh, hay varias eh, experiencias con respecto a devoluciones, de, tanto de, de material como de restos humanos, eh, que fueron llevados. Eh, Específicamente aquí en Argentina por el colectivo Guías que este, hizo un trabajo con el Museo de la Plata en muchos eh, esqueletos de distintos pueblos indígenas almacenados en, en, en el museo. Entonces, eh, lo, lo que hicieron fue ver las descripciones, eh, analizar ese, el proceso que se llevó adelante y se comunicaron con las comunidades, con las distintas comunidades, para llevar a cabo la devolución de los restos que sabían con certeza de qué pueblo era y la comunidad acompañó también este proceso, ¿no? o sea, específicamente con, con esa parte. Y después lo, los pueblos indígenas son parte de, de los seres humanos, o sea, somos parte. Entonces estamos bajo las mismas protecciones ¿no? que tienen que ver con el acceso a la información, el de la privacidad de los datos, todas esas otras cuestiones ¿no? que tienen que ver con la documentación, con la fotografía. Entonces rige esa parte. Y este, volviendo a recalcar lo de la consulta ¿no? con, con los pueblos indígenas y todo este proceso: eh, la, la devolución. En, es como una, una parte que se hace, ¿no? pero este, no hay como de, dentro de las comunidades indígenas espacios que puedan albergar esos documentos. Entonces, el, un, uno de los, de los puntos a favor de esta colaboración, aparte de, de la reparación histórica y la, de, el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, es que esta hacer visible ¿no? esa documentación, que los pueblos indígenas, los miembros de los pueblos indígenas, sepan que existe esa documentación ¿no? y que puedan verla. ¿no? Que, puedan Entonces, que esté almacenada, o sea, no, no sería eh, un gran problema que esté en el museo, que si son restos humanos. En, en eso sí hay bastante lucha a favor de la devolución. Trae eh, otros, ¿no? eh, especialmente el, el, el trabajo en, en la colaboración, que eso para describir en conjunto. Y que, bueno, la documentación para quedar en, en el museo, pero haya ¿no? un proceso de evolución. No precisamente de, del, del objeto del documento, sino eh, saber que esa documentación está o tener una copia del, de esa documentación, la, o sea, la fotografía la investigación que se realizó, tener eh, pero como más cercano, ¿no? porque mucho de, los, de la documentación está en, a, aquí en las provincias, estaría en, en Buenos Aires, aquí en Argentina estaría en Buenos Aires la mayor parte de la documentación, pero este, realmente mucha, mucha o salida. Capaz que el 90% de la, de la información sobre los pueblos indígenas de Argentina está en otro país. Está en Estados Unidos, está en Gran Bretaña, en Inglaterra, en muchos alemanes que hicieron investigación en esta zona y obviamente se llevaron su documentación, nos dejaron copia aquí. Eso es lo que espero haber podido responder tu pregunta. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, igual, bueno, eh, ya hay el Centro de Documentación Indígena tiene algún mail oficial. Si no, ¿querés que lo busques? <ríe> si querés se los podemos pasar por el chat. Cosa de que. Eh, no sé si alguna vez mandé igual. Sí, acá está. <ríe> ¿No? Ahí se nos pasó si querés. ¿Lo pasó? Okay. Ahí está el mail del, del Centro de Documentación Indígena. Eh, o sea, Yay Lili. <risa> hay un gran equipo, pero bueno, Yay, la verdad es que es un gran motor ¿no? de todo. Eh, y, y bueno, sí, ahí está Yohana también pasa esta, esta campaña, por si también quieren eh, sumar estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si en la imagen se ve una laguna, eh, como decíamos antes, eh, lo, lo que no sabemos no lo pongamos, ¿no? Porque no, no tendría sentido si no esta charla, eh, pero por ejemplo, ya estas imágenes fueron cargadas con Yailili, con todo su equipo, eh, pensando en estos nombres y en estas descripciones breves, pero que ya nos dan la pauta de que si algo es un bautismo, si algo es una celebración, eh, un cartel que habla de determinada cuestión... Eh, una construcción de una casa bueno siempre atengámonos a esas descripciones para poder sumar esta, estos contenidos hay una pregunta de Susana. Eh... Sí, yes, hello I finally came up with a question uh, is it okay if I ask it in English I can try in Spanish I'm not very good <laughs> um, um, I was wondering Uh, what, how do you find it if people from elsewhere comment on the traditions, like they guess what they are doing, they are maybe weaving, and then they just add um, uh, descriptions about weaving, or when they might be false, because they are maybe generalizing or guessing? So is it a good idea to have it global or rather local? these uh, events. Yeah, that would be my question. Uh, for me, the question? <laughs> <laughs> or, for, or for both? Um, I don't know if you hear well, you, you are hearing us Susana? Yes? Okay. I'm trying to. <laughs> ah, okay, okay, okay. Um, I have the translation. so. Ah, bueno. Contesto, well. contesto en español, entonces. I, I, I'll, I'll... Oh, okay, yes. I original Ah, Ahora también lo comentamos para todos, igual. Ahí está entrando Raúl por si quería comentar algo ahí, pero bueno. Um... Bueno, por eso recién comentaba, o sea, esta herramienta es útil eh, siempre y cuando tratemos de, de, de mantenernos fieles a las descripciones. ¿no? O sea, que podamos como generar ese, esa, ese contenido estructurado a raíz de las descripciones. En ese sentido sí lo mantendría global, en ese sentido. Pero también creo que es una buena herramienta para que la podamos usar directamente con las comunidades, porque simplifica mucho la, la interfaz de Wikimedia Commons, ¿no? Entonces se podría, vieron que se puede agregar muy fácilmente leyendas, se puede agregar muy fácilmente estas, estas eh, elementos en Wikidata, eh, con lo cual, o sea, es, es una mezcla. O sea, tengo una respuesta concreta. Yo creo que se puede usar global siempre y cuando eso nos o sea, atengamos a esas descripciones que ya hicieron este, estas personas de, de la comunidad. O sea, que no, que no intentemos, eh, decías vos, eh, que es adivinar qué está sucediendo, a menos que se lo podamos consultar a alguna persona que, que tiene ese conocimiento. Porque si no nos va a pasar lo que, lo que, pasaba, lo, lo que comentaba con Shai: ¿no? Entrar al en el artículo de Wikipedia y ver que hay una imagen que, bueno, representa a la idea general de un pueblo indígena, pero quizás no representa a ese pueblo. Y la persona no lo, no creo que alguien lo haya hecho de mala fe, simplemente que no, te, no sabía exactamente cuál era eh, esa situación. Y la manera, por lo menos, que pensamos nosotros de revertirlo, es tratando de que esta comunidad, que no es fácil, <risa> empiece a tomar protagonismo eh, y se empieza a apropiar de los proyectos Wikimedia. Y digo no es fácil porque, otra vez, ¿no? Argentina, país, eh, con conectividad eh, escasa en muchas regiones del país, en donde hay comunidades indígenas que están muy desconectadas, por ahí de, de lo urbano, hay otras que... Depende mucho de la región, ¿eh? Yo creo que en Chaco hay bastante... como, como bastante fuerza, o sea que es bastante positivo desde el lado del, del, de los gobiernos, no tratar de reconocer esa diversidad y de integrarla, reconociendo, no esa diversidad, no borrándola. Esa es por lo menos mi percepción. Pero después tenemos eh, zonas, creo yo también como percepción, como la Patagonia argentina, donde de repente eh, hay como un rechazo un poco más grande a algunos pueblos indígenas, no eh, Nada, no voy a hablar mucho más, pero, pero bueno, son situaciones muy disímiles, ¿no?, en este país tan grande como lo es Argentina, eh, y tenemos que ir muy de poquito, muy a poquito, y empezamos con, eh, con Chaco, con <ríe> y algunos, y de a poquito algunas eh, partes de esos pueblos indígenas de Chaco. Y eh, ¿vos querés contestar algo? sobre esta, esta cuestión de, sí, de si, eh, si, si globalizar la campaña o hacerla más con la comunidad? En, en principio, como se trata de visibilizar, sí, eh, de trabajar en colaboración, ¿no? todos juntos. Pero en, en, ya en, en detalle en, de, de la descripción en sí, de, de, que tienen que ver con, con algo muy específico de la cultura, hay que con, consultar con, con las comunidades. ¿no? Este, se puede describir la acción en general, por ejemplo, este, mujeres tejiendo. ¿no? Y luego ya se, se verá el, el proceso exacto. ¿no? Mujeres de qué pueblo y qué están tejiendo. ¿no? Este, y, y avanzar en esa parte, ¿no? ya, ya en un proceso ya más complejo y, y detallado. Pero en principio sí, este, así en, en general. Y también que es como un puntapié, un, un primer paso para revisar, ¿no? para retomar estas, eh, estas colecciones que se tienen en las distintas instituciones y volver a ver, ¿no? volver a, a examinar esa, esa documentación ya con otra visión, con, con otra perspectiva. Entonces, ahí seguro irán surgiendo otras cuestiones ¿no? al, al volver a ver. Gracias. Hay una pregunta ahí. Eh, ¿Hay planes de traducir ISA a una de las lenguas indígenas? Gran pregunta. Y es posible usar esas lenguas en multidata. Eh, bueno, ese es otro gran tema, creo. Que no puedo responder yo, precisamente. Pero a mí me encantaría. Así que, digamos, yo creo que es posible en el sentido de decir sí, que de la posibilidad, pero como todo en Wikimedia depende de, de los voluntarios las voluntarias del propio movimiento que, que quieran traducir, digamos. ¿No? ¿Estoy diciendo bien ahí? Sí. <risa> ok. Perfecto. Sí, porque Isa también es una herramienta que, que tiene su poco tiempo, entiendo, así que eh, están trabajando en ella. Ah, y justo pusieron el link. Translating ISA. Bueno, ahí está. Para quien, para Kimberly, <ríe> yo lo creo también. <ríe> claro, y ahí Giovanna comenta, eh, necesitaríamos a alguien que sepa el lenguaje para agregarle a Wikidata, y luego a ISA. No, no sé es, si no es un guiño a Yainili, <ríe> pero bueno, <ríe> nos encantaría <ríe> sumarte a algún día a este tipo de colaboradores ¿Quién te dice? Eh, pero bueno, es una herramienta interesante para seguir usando. <risa> Así que, bueno, creo que, que ya estamos re en horario. <risa> Seguramente vas a estar más que invitada en, a participar en otras, en otras reuniones, ya hay, eh, porque sé que Susana tiene estas conversaciones también adentro del movimiento Wikimedia. Susana Anas eh, y lo tenemos todos, ¿no? Es un poco el, el objetivo de, de, de estos años. Tratar de, de que el conocimiento sea accesible a todos, y en su propio idioma. ¿No? Eso fue como el agregado a, al lema de, de los proyectos multimedia. Así que bueno, muchas gracias a, a quienes estuvieron sintonizando esta charla. Gracias, a Yailili, por tu participación hermosa. y siempre tan, tan clara y tan, eh, tan abierta ¿no? a, a, a eso, a colaborar con nosotros, y hablando siempre desde lo positivo, siempre, siempre desde el hacer. Eh, bueno, Raúl se sumó un poquito después, pero gracias por parte Raúl es de, de, del archivo, ¿no? iba a hablar un poquito de Napalpí, pero bueno, ya ahí, ahí pudo, pudo hablar de, del tema, eh, gracias a, a Eduardo Rodríguez, el intérprete, que hizo un gran trabajo el martes, hizo un gran trabajo hoy, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y, bueno, quienes estuvieron del otro lado, eh, hicieron preguntas, este, pudieron abrir el micrófono, conversar un poco con nosotros, y, y nos vemos en el próximo en algún próximo encuentro para seguir hablando de estos temas. Así que, de nuevo, muchas gracias, y nos vemos. Eh. Gracias. Right.